Mírenlo ahí, mírenlo ahí, un sobreviviente del COVID-19. ahí, brother. Ahí lo tiene, un salió. Después de Dios, gracias a los doctores y a los médicos. Ahí está, brother. Salió que parece un turista. Bueno, primeramente, gracias a Dios, estamos. Muy bien, tengo hoy 25 días, estaba en intensivo y estoy, con el poder de Dios estoy bien, y gracias a los médicos y a mi familia, a todos los que me apoyaron. La primera, la primera. Uh. Ahí viene, bro, ¿eh? Haciendo su salida, del COVID-19.